Con esta controversia jurídica en la que el Consejo de Estado ya está tomando eh, una decisión a favor de la nación y en contra de ese romatoso, es que pone en evidencia una práctica eh, permanente, recurrente por parte de las multinacionales y es hacer elusión, eh, sin no evasión, sí elusión de sus obligaciones tributarias y en este caso de regalías más cuando son minerales del subsuelo que pertenecen a la nación, que las cede en concesión para su explotación por capital extranjero, pero que una vez explotadas no las volvemos a ver. Y si en reciprocidad de estas multinacionales tienen que pagar 100 pesos y si pagan la mitad, pues obviamente están generando un daño y perjuicio de, largo, de larga proyección hacia el futuro del país. Este antecedente jurídico es muy valioso para que las demás multinacionales que explotan commodities, carbón, eh, eh, como el caso de Glencore en La Guajira, empiecen a darse cuenta que la justicia empieza a operar y les obliga, a, en, en, en aras de la equidad, eh, devolverle a las regiones que se ven afectadas por la explotación de minería. ¿Sobre... El posible incumplimiento de regalías de Cerro Matoso a Córdoba acaba de salir un fallo del Consejo de Estado o un auto en el que da la razón a los demandantes que afirman eso y acaba de suspender eh, el tema de una resolución que había sido demandada también por Cerro Matoso. ¿Cuál es el tema? Que para el gobierno... Los precios de referencia con los que se registra contablemente la tonelada de ferroníquel no corresponden a los precios de las bolsas internacionales. Cerromatoso dice, oiga, eh, el precio se re, eh, de bolsas internacionales se refieren a níquel puro y aquí ahí es ferro Pues es, los señores de Cerromatoso están en, una, en un dilema porque el ferroníquel de Cerromatoso es uno de los más cotizados del planeta. Y el tema de precios de referencia sí es un tema central, no solo para el tema del ferroníquel, sino para carbón y otra cantidad de commodities de una economía extractiva como la nuestra. Aquí estamos hablando de cerca de 70 millones de dólares que el departamento de Sucre ha dejado de percibir eh, por cuenta de regalías. Y aquí los señores de Cerro Matoso se han beneficiado por muchos años, por décadas, de una de las minas, más eh, privilegiadas de todo el planeta eh, La decisión del Consejo de Estado eh, Va en línea a exigirle a Cerro Un asinceramiento una de esas regalías Que son recursos de la nación Son recursos de la población De todos los colombianos Y ojalá esta multinacional que tiene en concesión las minas de Cerro Matoso entre en razón y pague lo que debe de pagar a partir de elementos tan objetivos, cuantificables medibles por cualquiera como es el precio de referencia del níquel en los mercados internacionales Música